Continuamos aquí en Los Osobrosos, señor, el programa que llegó para quedarse. Seguimos aquí, le damos la bienvenida a este artista, talento de Tenares, rapero, cotorra campesina, po, po, po, po, Alcaeda, que es lo que es, manín. Ah, qué lo que, buenas tardes por la tarde Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad Y después ustedes por darme el espacio Qué es lo que, po, po, po, po, ah Dije que no entraste tan agresivo, digo, porque esto es televisión dice. No, tú sabes que esperar primero para coger la confianza Qué es lo que, qué es lo que, digo tibio, <risa> tibio ¿Cómo? Cuéntame, cuéntame, ¿cómo va todo, mi hermano? Estamos bien, gracias a Dios Tú sabes, metiendo mano aquí Viendo que siempre San Francisco está apoyando Los lo talentos de Tenares y sí. estamos aquí trabajando Gracias a Dios ¿Qué se está trabajando tuyo? Cuéntame Ahora mismo, lanzamos de premicia hoy justamente... Hoy en mismo. la calle 96.3 el tema de enfermita que es el que estamos sacando de promoción puede ser que hoy en la noche soltemos el video de una vez pueden buscarlo en toda la plataforma digital Enfermita se llama pero mira tú estás soltando videos toda la semana y qué hay un, mane hay un menudo hay un buen manejo por ahí detrás de acá ¿vale? <risa> tú, tú sabes que estamos haciendo la diligencia ya pulmón récord pero lo estamos haciendo porque en verdad hay que trabajar hay un vaqueo cuidado diga la verdad <risa> hay una vaina que me da por, por el tobillo un charquito una vaina <risa> estamos bien estamos bien mira eh, vamos estamos escuchando ahí el tema ¿cómo que se llama? Enfermita, Enfermita se en llama mí. junto estamos a otro un, nuevo poco, talento con, con otro nuevo talento sí. con Luna, Luna Nueva se llama, vive en Estados Unidos. Me gustaría poder presentarlo con ella, pero ella sabe que. Ah, es una femenina, sí. Hey. Femenina. Muy bueno el Ahí tema. Está. Ahí está, lo nuevo, Luna. ¿Hoy se tiene el video a qué hora sale el video? Puede ser posible que, para no hablarle mentira a mi fanático, que lo prenda entre 8 a 12 de la noche, porque no le puedo dar ahora, porque ustedes saben que si le doy ahora le puedo quedar mal y entonces va a Mira, <risa> los muchachos de Tenare, ¿en qué están los muchachos de Tenare? Los muchachos Ellos. están bien porque tú sabes que si, si habemos 10 y de los 10 estamos todos sentados y no se para uno a trabajar, no vamos a motivar para que los otros no se trabajen, el loco está trabajando y los muchachos también están metiendo manos de víveres, llévate de <risa> mano, de víveres, <risa> <sí>. <risa> Sabemos que todos los, los movimientos, tanto urbanos, solistas, dúas, que están creciendo ahora, tienen un enfoque, un punto. ¿Te vas a enfocar solamente en el ámbito rap, ball o quieres incorporar a otro tipo de música? Hasta el momento estamos abiertos para cualquier tipo de música, pero quiero brindar lo que se llama Dembow, música RB, trapetón como ese que está sonando, para ver si nos metemos al público femenino, porque. Tú sabes que sin ustedes hay bobo. <risa> man, llévate de mí. Hay bobo, sí, sin sí, el público femenino. Mira, ah. te, te vimos ayer donde estábamos reportando sobre lo que está... Eh, es un tema de la mano de Moreno Barbita. Cuídate, ¿verdad? Claro. Que es sobre lo basta que está pasando... hasta ya, ya. No cuídate, basta ya. Que es sobre la situación que está pasando aquí en San Francisco, la violencia, ese tipo de cosas. hablamos de ese proyecto. Sí, mire, ese, ese, ese proyecto fue un proyecto el cual me invitó Moreno Valbita para un Entertainment, bajo la compañía Cash on the Music, que es la nueva compañía que ellos están manejando y eso, y gracias a, él, a ello estamos, tú sabes, realizando ese, ese proyecto, Basta hasta allá, lo hicimos con motivo a toda la violencia que está pasando, a todo lo que está con, aconteciendo, nada más no en el país, o sea, nada más no aquí en la provincia Duarte, sino en todo el país, y hacemos un llamado nosotros como podemos en, en introducirnos un poquito más lo que es urbano y podemos detallar un poquito más las cosas si ustedes pueden nutrirse y entender de qué coño baje un poquito la tasa de criminalidad que hay en el país mira y como dice el verso tuyo yo sé que un mensaje dale ahí para que la población de San Francisco escuche claro, yo, yo no soy de aquí, ustedes saben, yo soy de Tenario, pero sí. ya yo soy vivo aquí, ya yo, yo soy de ustedes <ríe> el verso dice yo me acuerdo 2009, noviembre, casuelo ara, vamos rumbo al 2022 y las cosas siguen rara. Mira, no hace nada que mal, lo mató a Emily con su mamá, a Marlin ya la soltaron. Tú has visto un muerto que habla, mira no. acá lo que le dieron pepa en su propio barrio. Eri se volvió un sicario, nada más oigo los comentarios como el otro que frenó el capacito y le dio un ovario. Entre ellos se llevó un niño, aquí no existen los milagros. Por ahí se va la barra. Muy duro, duro, bien, eh. bien. Entonces, en ese ámbito que me gustó bastante, porque sabemos que ahora en el mundo de la música, lo que está de moda es el morbo, últimamente. Sí. Entonces, hace falta ese tipo de mensaje dentro de la juventud, por ese tipo de descontrol que está pasando. Tus canciones, ¿tú quieres que dejen ese mensaje dentro de ellos y cómo tú lo harías? Bueno, yo soy uno de los ponentes de entrenar que trato siempre de corregir mi música. Tengo un equipo de trabajo que siempre está arriba de mi pendiente. Cualquier cosita tratando de, tú sabes, de que las cosas salgan profesionalmente porque hay un montón de personas que me escuchan. Yo trato de hacer música para todo tipo de público porque puede ser que hay un tema que a ti no te gusta pero puede ser que a él le guste. Entonces yo trato de llevar una balanza, tú sabes. Sí. Y trata de dar da lo positivo de mí. Si te puede entrar a mi canal de YouTube, todos mis contenidos son positivos, gracias a Dios. Sí. ¿Y algún proyecto, colaboración que a ti te gustaría hacer ya sea en un futuro o próximamente reciente, ahora mismo lo que estamos tratando de poner en alto lo que es el proyecto Cotorra Campesina y que Alcaedal, poner en alto lo que es la provincia de la Hermana Mirabal, un pueblo de gente humilde y muy trabajadora. Hasta el momento el sueño es que ellos sean lo que quieran grabar conmigo, pero la vuelta es seguir para adelante con Dios delante y amén. Mira el concepto De cotorra campesina Para que la gente entienda Porque tú sabes que Por ejemplo Tú dices campesino Allá en, en la zona este Del país Me dicen Sí, pero los campesinos ¿cómo? Habla habla no, de ese hey, concepto sí, Que sí. te han acabado Tú sabes que te sí, han acabado Y eso iba a decir Que me, me sabes, he fijado En una plataforma digital alguna farándula En la vaina Que por los posts Que subo En diferentes plataformas digitales De música Me ven criticando Porque yo pongo sabes, De mí depende Cómo yo pongo el título sí. Y si yo me siento Ser un campesino Y yo quiero ponerlo así Yo no quiero Que ninguna otra persona que sea del cibao, se ofenda, al contrario, siéntanse orgullosas, siéntanse bien. Que nosotros también tenemos un, un léxico una jerga bobo que la gente dice: el chamaquito no parece campesino, pero metemos mano de víveres, llévate de mí. <risa> mano de víveres, <risa> hay <Ey, risa> mucho <risa> código, tiene tienes mucho código. Estamos ahí, tú sabes, para que la vaina siga. Mira, un, hablando eso de los códigos. ¿Qué tú piensas de eso? Mira, por ejemplo, ahí está la demanda de Bulim por, por, por un código, por una vaina. ¿Tú crees que eso es necesario? Tarry? Porque ahora yo no puedo decir una palabra. Si yo digo, por ejemplo, eh, el, qué sé yo, la gorra de los Yankees, ya eso está registrado, entonces me van a demandar. ¿Qué tú opinas de eso? Yo lo que te voy a decir es algo. En verdad, yo no puedo opinar mucho porque ya eso está bajo, bajo la ley, tú sabes. Pero en verdad, en verdad, yo lo veo bien estúpido de nosotros nuevos talentos porque si yo digo la calva de fulano está brillando y tú lo dices que fulano está brillando la calva... Aunque sea lo mismo, está al revés. Tratemos de... Porque por un error que cometemos un nuevo talento, nos pueden cerrar la puerta a nosotros sí. que vengamos atrás. Yo de mí. Dejen que la vaina fluya. Si ustedes ven que fulano dijo, es lo que vamos a romper, eso vamos a superar para que él vea que yo puedo superar lo que él se robó de mí. Tú sabes. Ey, ey, señores Alcaeda las redes sociales tuyas Y para que la gente te encuentre Ok, que, que en la casa Cotorra Campesina ¡Ah! <risa> <risa> po, po, po. Pueden entrar a YouTube como Alcaeda, A Instagram Arroba AK, Rayita Bajo Alcaedal En todas las plataformas digitales Estamos registrados Japón, China, Corea del Norte En todos lados En todos lados ¿eh? <risa> Así que despedimos a Alcaedal Con su tema eh, Que va a salir hoy A las de 8 a 12 En el, tra en el transcurso Güey, güey, güey Los jóvenes La suerte es que se vacunen vacúnense hey. La tercera la, la, tercera, la de False. No, pero hay gente que no se ha puesto la primera. Suelta lo que se vacune todo el mundo con lo eh, van tres, ponte que sea la primera. <risa> <risa> y Me a de eso, si Y es. saben, y positivo siempre, adiós, adelante. Y llévense de papi mami, que no quieren que uno haga la cosa mal. Llévense de mí. Ey, ey, ey, señores. Un aplauso para el caeda que está aquí con nosotros. de Tenare, eh. Los nuevos, pongan los nuevos ahí para que despidan al muchacho. Los, esperen ese video hoy. Pero te equivocas.